Los padres de la adolescente asesinada Emily Peguero se presentaron esta tarde en la Procuraduría General de la República donde fueron citados por las autoridades luego de que se presentaran diferencias entre Genaro Peguero y Adalgisa Polanco sobre la representación legal del caso. A raíz de las recientes declaraciones de Genaro Peguero y su negativa a que el abogado Hopelman continúe como representante legal de la familia.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 Y metí, en cierto aspectos, lo que se ha dicho y lo que se está especulando por ahí, yo tengo guardando todos esos videos, porque cuando amar la sentencia, que yo voy a ver dónde se van a poner la carne, entonces yo lo voy a seguir todo uno por uno, porque todo esto su demanda. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.